Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Un feliz sábado para todos nuestros amigos que nos siguen en las redes, a todos aquellos que de alguna manera están siempre al tanto de nuestras presentaciones, un abrazo cariñoso y por supuesto fraterno a través de nuestro mensaje de esta mañana, tu encuentro con Dios. Cada sábado a las diez y treinta de la mañana o un poquito después, acostumbramos a presentar un mensaje de oportunidad para todos nosotros y sin duda la oportunidad de escudriñar la biblia todavía en libertad es nuestro privilegio así que queremos que esta mañana tú también puedas compartir con nosotros estos minutos de reflexión y que juntos podamos escudriñando la palabra de dios comprender cuál es su mensaje qué es lo que él tiene para nosotros y cómo nosotros podemos entender que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Queremos decirles que nos pueden seguir en nuestras redes, en el Internet, en Facebook Live, todos los sábados a las 10 y 30 o un poquito después de esa hora. Esta mañana vamos a escudriñar la palabra de Dios en el libro Segunda de Corintios, en el capítulo 6, el versículo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 Cuando nosotros hablamos acerca de nuestra identidad como hijos de Dios, muchos de nosotros tal vez no entendemos cuál es el concepto de identidad cuando nosotros decimos o mencionamos que somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es otra cosa más que simplemente tener la identidad de que nosotros fuimos creados por él. Hay una cantidad de corrientes y pensamientos en la comunidad de hoy donde normalmente se cree que los seres humanos venimos después de un largo proceso evolutivo donde de algún modo desde una espora o algún renacuajo nos convertimos en seres pensantes. La palabra de Dios a través de toda la escritura, a través de todas sus páginas nos habla de un Dios poderoso, de un Dios misericordioso, que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Este concepto de ser hechos a semejanza e imagen de Dios, nos hace ser hijos de Dios, ser fruto de la mano creadora de Dios. Y por tanto, aunque el hombre después de haberle dado Dios la libertad para poder elegir, para poder decidir si quiere o no quiere seguir bajo la orientación y dirección divina, el hombre toma el camino equivocado y es allí donde el hombre se vuelve un ser incrédulo. Donde el hombre transforma su mente a causa de la desobediencia y el pecado y desconoce a Dios como su creador. Entonces, hay un yugo desigual entre lo que Dios había creado y lo que el hombre hizo fruto de su desobediencia a la voluntad de Dios. Dios le llama la luz a aquello que él creó, aquel que aquello que él hizo en favor de la raza humana. Y le llama tinieblas aquello que creó el hombre, aquello que el hombre quiso hacer como parte de su creencia, parte de su ser, de su cultura espiritual, que está basada en la desobediencia y no en la dependencia de su creador. Entonces Dios al ver, en el libro de Génesis lo llama los hijos de Dios y los hijos de los hombres, él recomienda al hombre, como siempre lo hizo, elegir el camino de la verdad, de la luz, el camino que Dios había planeado para el hombre, que era el camino de la interdependencia, el camino de la bendición, de la paz, de la armonía con su creador y con la creación, era la voluntad de Dios que el hombre fuera feliz, obedeciendo aquello que le era conveniente, aquello que le era bueno, que era todo aquello que Dios había creado para su bienestar, para su beneficio. Yo me imagino a un papá preparando la llegada de su hijo, de su hija. Compra una cuna, prepara el ambiente, pinta el cuarto, acomoda el lugar compra los biberones, los pañales y pone todas las condiciones para que su hija o su hijo al nacer pueda tener las bendiciones y la protección necesaria. Una vez nacido el niño o la niña, crece bajo el ambiente adecuado que su padre preparó, con cariño, con protección, con cuidados, con orientación permanente. El reconocimiento padre-hijo se convierte en un sistema de interdependencia y de bienestar. Sin embargo, cuando el hijo o la hija va creciendo y va tomando sus propias decisiones, todo ese ambiente adecuado creado por el padre entra en una situación de cuestionamiento. Entonces el hijo o la hija decide... Continuar o rechazar aquello que el padre o la madre ha preparado o el hogar ha preparado para su bienestar. Aquel que decida mantenerse dentro de ese sistema de interdependencia con lo que ha sido creado en bienestar para él no es un sistema de esclavitud, no es un sistema de obediencia obligatoria, es un sistema de obediencia voluntaria, donde el ser creado Acepta las condiciones que su creador le dio para darle bienestar. Eso se llama lo que Dios llama la luz, los hijos de la luz, los hijos de la obediencia, aquellos que eligen vivir bajo la protección, bajo la orientación y el condicionamiento que Dios le ha dado como padre amante a su hijo para que tenga bienestar, para que tenga paz para que viva feliz. Sin embargo, esta obediencia no es obligatoria. Entonces Dios también le dio al hombre la libertad de poder elegir el camino que él quisiera. Y el hombre construyó un camino que en la Biblia se reconoce como el camino de las tinieblas, el camino de la desobediencia. Y a través de la vida del hombre, a través de la existencia humana, hemos tenido esta constante, este constante conflicto entre las cosas que Dios quiere para nosotros y aquello que nosotros elegimos por nosotros mismos. En esa lucha del poder, del bien y el mal, nosotros en medio elegimos si obedecer la voluntad de Dios o rechazarla. Entonces Dios en su palabra nos recomienda en el capítulo 6 del libro segunda de Corintios, en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con las tinieblas. Hoy el ateísmo ha tomado control de la mente de las, de la, de las comunidades, de, la, de las personas. Muchos científicos, muchos estudiosos. Personas sencillas han tomado el camino de las tinieblas, el camino del rechazo a la voluntad de Dios, el desafiar a Dios respecto de las cosas que Dios ha creado en beneficio de cada uno de nosotros. Por eso es que sabiendo las consecuencias de caminar en el camino de las tinieblas, en el camino de la rebelión, Dios en su misericordia, le dice al hombre, no te unas en yugo desigual, no compartas, no eh, convivas con aquello que te hace infeliz, con aquello que no está de acuerdo con la luz, con aquello que tú has creado como parte de las tinieblas. La voluntad de Dios dice que comunión puede tener la luz con las tinieblas. En el concepto de no unión en yugo desigual, el consejo de Dios busca el hecho de que tú no tienes que creer lo que creen los de las tinieblas. No tienes que impulsar lo que las tinieblas impulsa como pensamiento concreto dentro de tu vida espiritual, social, económica, familiar. No quiere decir que tú no puedes participar con ellos para influenciarles los principios de la luz. No quiere decir que te tienes que apartar de ellos. La oración de Jesús fue muy clara. No te ruego que los quites del mundo, sino que lo guarde del mal. En otras palabras, lo que Dios está aconsejando a sus hijos es que no te dejes influenciar por aquellos pensamientos que, que dominan el mundo de las tinieblas. El no unirse con ellos es no aceptar esos conceptos que manejan esos caminos errados que van en contra y que se rebelan contra la voluntad de Dios. Es el consejo de la palabra de Dios que no hay concordia entre Cristo y Belial. No hay concordia entre Cristo y Satanás. No hay concordia entre la luz y las tinieblas. Entonces la voluntad de Dios es que este consejo de no unirse con el pensamiento errado de aquello que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de la libertad de conciencia, la libertad de elegir a Dios como mi creador. Este consejo va para que nosotros podamos Teniendo el cuidado adecuado, poder mantenernos en el camino de la luz, en el camino de la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Le preguntó Pilato a Jesús. La verdad es Cristo. La verdad es Él. Es en Él en quien nosotros encontramos la solidez de las promesas de Dios para poder entender cuál es su plan maravilloso de una vida eterna. Es en Cristo en el cual el hombre encuentra la esperanza. Él dijo, yo soy el pan de vida. Porque él es el alimento que sostiene nuestra creencia, nuestra fe en las promesas de Dios. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Porque él alumbra nuestra mente. Él alumbra nuestro corazón. Renace en nosotros la esperanza de gloria cosa que estaba completamente nublada a los hombres antes de su venida. Es con Cristo con quien el hombre encuentra finalmente el camino de salvación. Es en Cristo y en sus promesas en las que el hombre puede basar su fe y su esperanza de tener una vida mejor, porque es allí donde encontramos, encontramos la sabiduría de Dios conduciendo al hombre que en tinieblas se perdió, se, des, se descarriló del camino adecuado que Dios había hecho para él. Entonces, el consejo de Dios es que su pueblo, sus hijos, podamos volver a estar con Él y caminar en concordia con Él, con su voluntad, para que podamos tener en ese encuentro con Dios la restitución de los privilegios de bienestar y paz. Cuando Dios te aconseja no aceptar los principios del error, de las tinieblas, y te dice que camines el camino de la verdad en él, no está pidiendo otra cosa más que tú decidas voluntariamente gozar del privilegio que Dios te da de caminar en su voluntad de caminar en sus caminos. Él dice, si tú haces eso, tú serás mi pueblo, yo habitaré contigo, yo andaré contigo donde tú vayas, por lo cual yo seré tu Dios, yo te voy a recibir, dice la palabra de Dios, yo seré tu padre, dice la palabra, y vosotros seréis mis hijos y gozaréis de bienestar porque yo os cubriré de todas vuestras necesidades. Así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, en el temor de Dios. ¿Cuántos de nosotros en momentos de desesperación Hemos buscado en, encontrar bienestar en medio de las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros, sin saber o sin conocer, que ese camino es un camino errado, es un camino que trae tristeza y dolor, hemos decidido caminar por caminos lejos de la casa del Padre. Y como el hijo pródigo, experimentamos la tristeza, la soledad, el dolor, la desesperación, porque alejados de la casa del Padre, no hay bienestar, no hay paz. Dios, quien siempre en su misericordia y en su paciencia nos espera, con sus brazos abiertos esta mañana, quiere invitarte a que tú puedas volver a él, que puedas reencontrarte con tu Dios y puedas una vez más gozar del bienestar y las bendiciones que él sabe dar cuando tú caminas en el camino de la luz. Es la voluntad de Dios que cada día tú puedas elegir depender de él, gozar de sus privilegios, tener siempre presente en tu corazón que es Dios quien finalmente conduce tu vida, que es Dios quien en libertad quien con, libre, con el libre albedrío que te ha dado, tú puedas elegirlo permanentemente para gozar de su presencia, tú ser su hijo y él ser tu Dios. Yo quiero esta mañana invitarte que a la hora que hagamos la oración, tú puedas abrirle tu corazón a Dios y decirle, Señor, yo entiendo qué significa vivir en este mundo y vivir de la tristeza y el dolor que este me produce. Pero también entiendo tu palabra. También comprendo que tú tienes un plan para mi vida. Y ábrele tu corazón, ábrele tu mente y dile a Dios, te acepto. Quiero que tú seas mi padre y quiero yo ser tu hijo. Espero que este mensaje nos ayude a reflexionar a cada uno de nosotros y que podamos acercarnos a los brazos abiertos de nuestro Salvador, y que nuestra vida pueda tener sentido, pueda encontrar paz y bienestar en él. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, agradecemos siempre la oportunidad que nos das de poder conocer tu palabra, de que a través de ella podamos, después de leerla, Comprender que tu voluntad es que nosotros vivamos bajo las, las, los principios de la luz, de la verdad, que podamos ser reconocidos como tus hijos y tú como nuestro Padre. Ayúdanos a vivir tomados de tu mano, de tus promesas y que nuestra fe en ti se fortifique cada día, porque nuestro corazón necesita tener paz en un mundo convulsionado como este. Ayúdanos a hacer una influencia positiva para los, para los demás. Que podamos ayudar a otros a conocer la luz de la verdad de tu palabra. No permitas que el enemigo gane terreno en nuestro corazón, pero nosotros queremos ganar terreno en el corazón donde el enemigo está controlando la vida de los seres humanos. Manténnos en libertad. Manténnos en tu voluntad y que podamos vivir una vida consecuentemente dependiente de ti, que sea nuestra elección de esta mañana, que sea el abrirte a nuestra mente y nuestro corazón la oportunidad para que tu Espíritu Santo pueda venir y morar con nosotros como lo ha hecho en otras ocasiones. Permítenos, Señor, aceptarte como nuestro Señor y nosotros abrazar la esperanza de un día muy pronto, ver a tu Hijo venir en gloria y majestad y terminar con el dolor y la muerte en este mundo. Te elegimos a ti como nuestro Dios. A ti como nuestro Padre. Te entregamos hoy nuestra mente y nuestro corazón. Y lo hacemos no, no por los méritos nuestros. No por nuestras obras. Sino solamente por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga en esta mañana. Él dice en su palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que este día tu encuentro con Dios sea un encuentro real y que tu corazón se llene de paz. Un amigo de siempre, en tu programa de todos los sábados, tu encuentro con Dios, con Boris Darmon. Nos vemos el próximo sábado a las 10 y 30. Chao, chao.